Bueno gente, gracias por votar. Tenemos las votaciones que ustedes hicieron sobre cuál engine es el mejor o ustedes creen que es el mejor y vamos a traerle conclusiones acerca de esto. A ver, Como podemos ver, el engine que más votó la gente es la mierda de Godot, lo cual significaría, tal cual representa, que la sociedad está hecha mierda en un 66%. Digamos que no, no tiene arreglo, por eso escuchan Justin Bieber, usan Godot hypean con el tema de Shakira toda esa onda. Después tenemos gente que dentro de todo quiere hacer las cosas bien usando Unity, agarrando un lado profesional, no, Arranging y otros que es gente que eh, está perdida, no tiene la puta idea qué hacer. Pero bueno, estos son los porcentajes representados. Vamos a tratar de agarrar el argumento de algunas personas que dicen por qué Creen que la mierda de Godot es el mejor engine de todos, no? Acá vemos, en Unity se me hace difícil poner un cubo, así que diré Godot. Te voy a mostrar lo difícil que es poner un cubo en Unity. Mira lo difícil de crear un cubo. Un clic. Ah, surreal boludo, surreal. Boludo, Qué difícil. La recalcada concha de tu hermana. ¿Dónde ves lo complicado de hacer un cupo en Unity? Bueno, acá uno dice aguante la licencia MIT, vieja, no me importa nada. Mira, la licencia MIT te permite reutilizar el software dentro del software propietario. Lo que quiere decir esto es que es software libre, lo puedes utilizar como se te cante las pelotas. Lo que está queriendo decir este usuario es que apoya a Godot porque utiliza la licencia MIT. Entonces te voy a construir una verga de madera de 2 metros para que vos y tu vieja se sienten arriba. ¿Por qué? Porque le voy a poner la licencia MIT. Y claro, como vos usás cualquier mierda que tiene la licencia MIT, anda y sentate en la punta de la chota de madera. Así que nada, básicamente con eso podemos sacar la conclusión de que el 66% del mundo está cagado. La mayoría de personas son retrasadas y no hay salvación. No hay salvación. Bueno gente del mundo, nos seguimos sintonizando en el próximo video. El de tu culo y mi fideo. ¡Ay, que no me lo puedo! ¡Ay, que no me lo puedo! ¡Qué difícil que es hacerlo y usar Godot!